Bienvenidos a otra entrega más de Top Cultivo, mi consultorio canábico. Para finalizar con la sesión de dudas de hoy lo hacemos con la pregunta que nos hace llegar Marbella Baiss desde Málaga que dice tener problemas con el calor en su terraza. Hola Marbella, por las fotos que nos mandas tienes un problema claramente de temperatura en tu terraza. El calor provoca que las hojas se rizen hacia arriba y que los cogollos se formen débilmente y apenas sin aroma. Así que vamos a darte unos pocos consejos para que puedas amortiguar este problema en tu jardín. En primer lugar, te recomiendo no usar maceta negra en la terraza, ya que el negro absorbe el calor y se pueden cocer tus raíces. En su lugar es mejor utilizar macetas de color blanco o colores claros. La orientación es muy importante para el cultivo, pero con temperaturas tan altas, quizás sería recomendable ubicarlas en un lugar que la planta disfrute de cierta sombra durante las horas más pesadas del día o procurarles un sombreado con mallas de sombreo no mayores del 20%. Durante la crisis de temperatura será necesario aumentar la frecuencia de riego como el doble, así que ten cuidado de no sobrefertilizar tus plantas. En estos casos tendrás que bajar la alimentación de tus plantas a la mitad de lo habitual. También puedes aplicar a tus plantas foliarmente fortificantes con un pulverizador, te lo agradecerán. Eso sí, nunca aprenosol o las gotas pueden hacer efecto lupa y quemar tus plantas. Y aquí finalizamos esta entrega de todo cultivo. Esperamos que los consejos que os hemos dado hoy os sirvan de ayuda para combatir los problemas de temperatura en vuestros cultivos.